Virgo, ¿cómo estás? Virgo de mi amor. Te doy la bienvenida a este espacio de biosabiduría ancestral. Y el día de hoy tenemos para ti este video, un video combo, en donde te estoy entregando tu vibración general, la vibración del dinero y la vibración del amor, todo en uno. Muy feliz para ti, Virgo, ¿por qué? Porque... Nos vamos de entrenamiento este mes de noviembre, así que te vamos a dejar preparado para que, preparado, preparada, para que puedas eh, saber y dejarte guiar a través de estas palabras, a través del oráculo de biosabiduría. Sabiduría, eh, te puedas tú, Poner a trabajar, poner manos a la obra durante este mes Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita Y bueno, vámonos con lo que nos truje chencha, dirían aquí en México Virgo Muy bien, vamos a ver Recuerda que estas guías son generales Y no todos están vibrando en tu mismo nivel de energía Todos los Virgo vibran diferente Así que toma lo que resuene en tu alma y lo que no, te invito a desecharlo ¿Ok? Ahora Vamos a ver qué tenemos para Virgo, Gabriel, el arcángel que te está acompañando, es el arcángel Gabriel Virgo, para que puedas eh, hacerte amigo amiga de este maravilloso arcángel, que está emocionado por acompañarte todo este mes, ahí le puedes contar todo, absolutamente todo, para que te sientas liberado, para que te sientas guiado y contenido, contenida, ¿ok?, Bien, ¿cuál es la vibración general para Virgo en 2019, el mes de noviembre? En este maravilloso mes de noviembre de 2019, la vibración general para Virgo. ¿Qué mensajes hay que entregarle? Bien, oh, Virgo, a ver, qué maravilloso esto. Estas primeras tres cartas, voy a poner esta acá, voy a poner esta para acá, voy a poner esta aquí, listo, a ver, primero, Virgo, este mes es el mes del equilibrio, de la evaluación, del autorreconocimiento, el autovalor, es como, básicamente lo que te quiero decir es, llegó el momento, Virgo, de hacer esta conciencia de que sí y que no accionaste en tu vida durante el periodo 2019, para que identifiques aquellas eh, situaciones, experiencias o áreas en las que requieres ponerle atención. Y esto te lo digo porque, porque inicias con la limpieza de la casa. En este momento es importantísimo, Virgo, que literal hagas limpieza en casa. Saca todo lo viejo, lo que ya no te pones, lo que ya no usas, dónalo o véndelo... Eh, pero es muy importante que hagas esta limpieza, eh, puesto que de esta forma se empieza a manejar y se empieza a mover eh, la energía para que la abundancia se desbloquee y empieces a manifestar cosas diferentes. Ahora, también paso número dos en esta limpieza de la casa. Cuando lo estés haciendo, también haz esta conciencia de que tú mismo, tú misma te estás limpiando internamente. Okay. Aquellos resentimientos, aquellas emociones densas que se quedaron ahí atoradas en tu vida Con posibles personas que quizá ya ni estén eh, eh, en este momento en tu vida Es importante que también te deshagas de todo eso para que diciembre lo inicies con una sensación como de vacío Como de espacio para que el universo te empiece a mandar todo aquello que es beneficioso para tu vida no lo has posiblemente recibido porque estás lleno, estás llena. Entonces, si tú lo quieres recibir, es momento de empezar esta limpieza de casa. Sobre todo porque tienes la unión boca abajo. Eh, con esto te dicen tus arcángeles. Es muy importante que en esta limpieza sanes aquellos dolores del pasado que ya no... Eh, tienen sustento para continuar en tu vida El día de hoy tienes la carta de la unión Porque pareciera que te sientes desequilibrado desequilibrada En diferentes áreas de tu vida Posiblemente la emocional, ahorita lo vamos a ver Sin embargo, eh, en el amor Sin embargo, en general en tu vida Es importante que a través de esta limpieza Reconozcas estas emociones que te han densado Como que te sientes estancado estancada eh, Y es por eso, porque estás lleno es como este costalito de piedras que poco a poco le fuiste echando una, dos, tres luego una roca luego una más grande y quisiste cargarla atrás de tu espalda y eso pues ha impedido que avances, entonces te dicen Virgo en este momento básicamente lo que te pedimos es que todas esas rocas, esas piedras que te echaste en la espalda las sueltes para que camines ligero ligera, tienes el modificador del mapa mágico, significa que de cabeza, significa que ante este posible, esta posible sensación de estancamiento no te has dado la oportunidad de ver y experimentar diferentes situaciones en tu vida, como si te diera miedo el cambio, sin embargo hoy te dicen el cambio es inminente, el cambio es necesario y todo cambio te lleva a una versión más alta de ti mismo, de ti misma, es un momento para que sueltes todo aquello que ya no está funcionando en tu vida, para que redirecciones el barco, ¿no? como que dale una vueltecita al timón, como para la derecha, te ibas todo para la izquierda, ahora vete para la derecha tantito para que agarres el camino recto, eh, Virgo, es muy importante también comentarte que en estos momentos estás teniendo la oportunidad de tomar una decisión bien importante sobre la residencia o sobre el lugar de trabajo en el que te encuentras. Vamos a verlo más adelante, sin embargo, viene un movimiento muy importante en tu vida como como de una mudanza, como si te tuvieras que ir de A a B. Y en este, esta mudanza de A a B es donde también vas a dejar eh, muchas eh, creencias limitantes que tienes de ti mismo, de ti misma. Es como si te estuvieran invitando a aventurarte realmente a la vida. Y eso es muy positivo en este momento para ti, Virgo, porque ante esta, esta época de auto, autoconocimiento, de amor propio, de liberar, ¿no? Eh, te vas a dar cuenta de, de aquel potencial tan importante, tan magnífico, maravilloso, Virgo, que tienes. Eres un signo que tiene sabiduría. Sin embargo, de repente, cuando te nos vas a la energía densa, te vas como por el lado del deber ser, del tengo que, del esto es seguro, del esto no es seguro, mejor lo quito, y evitas disfrutar la aventura de la vida. Cuando te nos vas a la vibración alta, y eso es lo que te pedimos, en este mes, que vibres alto, porque cuando te vas a, a, a ese lado, las manifestaciones en tu vida son completamente diferentes, son divertidas, son eh, nutritivas para tu vida, como que dices, ¡ay, esto me encanta, me fascina! ¡Lo quiero todos los días de mi vida! Entonces, es muy importante que ante esta limpieza que te invitan a hacer, también te permitas vivir la vida, ¿ok? Te permitas disfrutar. Es muy importante, Virgo, que si se te presentan... Eh, momentos o invitaciones a convivir, ¿no? Como las fiestas, como... no sé, si hay como salidas, como salidas a, a conocer cosas diferentes, te avientes, porque en estas salidas diferentes a lo que estás acostumbrado, acostumbrada, vas a expandirte en relaciones y en posibles eh, ideas de, de, de generación de ingresos. Mira, te lo dicen porque tienes en las, rela en las relaciones, jeje, tienes en resistencias el hogar, el desierto seco, perdón, no es el hogar, tienes el palacio dorado, ¿ok? Tienes en resistencias el desierto seco y tienes la montaña de cabeza en resistencias, y esto quiere decir, por un lado Virgo, tienes esa capacidad creativa, creadora y manifestadora bastante, bastante desarrollada, sin embargo de repente ante todo esto que se puede mostrar en tu vida de manera positiva, te nos asustas y te nos vas como a la duda de si o, si lo mereces o no lo mereces y eso bloquea la abundancia, esta carta, eh... Se refiere a la abundancia, a la riqueza, tanto material como en la vida en general. Se refiere a la excelente salud. Se refiere también a que eres capaz de manifestarte tú mismo, tú misma, eh, todas aquellas cosas que te generan placer, que te generan estabilidad. Sin embargo, hoy la tienes en resistencia y eso quiere decir que estás dudando de tu capacidad. Y al dudar de esta capacidad, pues también dudas de estas manifestaciones que se presentan en tu vida. Te invitan también a mostrarte resiliente, como adaptable, ¿ok? Te decía que cuando estás vibrando bajito, de repente te nos vas como por lo seguro, lo conocido, lo que no me va a implicar mayor esfuerzo, lo que no me va a implicar un movimiento mayor. Entonces te dicen, mira Virgo, la buena noticia es que toda la vida vas a tener experiencias que te inviten a crecer, a expandirte. La no tan buena es que cuando te resistes a, al cambio, cuando te resistes a creer en ti y aventurarte a la vida, pues te nos haces un poquito denso, ¿verdad? Y no te podemos mover. Y sobre todo no te van a mover como para forzarte porque en el mundo espiritual todo se hace con amor genuino. Entonces solamente son invitaciones, ¿no? Sin embargo, te has estado resistiendo como a esta resiliencia, como a adaptarte al cambio. Es muy importante, Virgo, que te quites esas resistencias, te sacudas y te vayas a la aventura de la vida. Tú eres como aquellos cactus que se ven aquí, que a pesar de las circunstancias, a pesar del lugar en el que están, se mantienen con, con vida, se mantienen verdes. ¿Por porque, porque su secreto es que ellos saben y confían que la única cosa, o el agua, o los nutrientes que requieren para la vida, están adentro de sí mismos. En este sentido, Virgo, a ti te dicen, todo lo que requieres para brillar está dentro de ti, hazle caso a tu alma, no te resistas a este llamado que te hacen. ¿Por qué? Porque al resistirte, tienes la montaña de cabeza, al resistirte ante este llamado de tu alma, de repente tú mismo, tú solito o tú solita, te pones como una venda en los ojos, como si te metieras a un cuarto oscuro y con esta venda... Y con este cuarto oscuro, lo único que haces es topar con pared en cada paso que das, como chocar, chocar, chocar, ok, sin encontrar la puerta. Pero una vez que tú te abras a ser resiliente y abrirte a la aventura de la vida, te vas a quitar como esta vela, de eh, esta venda de tus ojos en ese cuarto oscuro, vas a poder eh, identificar aquellos pequeños o ligeros rayitos de luz que entran y vas a poder ver dónde se prende la luz, dónde está la puerta y salir. Okay. En este ejemplo tan básico que te estoy dando, eh, es importante que lo proyectes a las a etapas de tu vida en donde te estás sintiendo estancado, estancada. ¿Qué hay que quitar? ¿Qué vendas hay que quitar? Como esta carta que tienes aquí, pareciera que tú estás así, como no queriendo ver realmente quién eres y te pones esta venda mental. ¿Ok? Checa, checa cuáles son las cosas que hay que quitarles la venda para que entonces les puedas poner luz. Este mes, Virgo, sobre todo... ¿Y por qué te lo dicen? Fíjate bien. En este mes la energía de Escorpio está muy, muy eh, buena. Como para presentarnos algunas experiencias de vida que nos van a mostrar nuestras sombras, y no por un sentido negativo, sino todo lo contrario, para que veas las bendiciones que tienes en la vida y que te van a permitir quitarte la venda o quitar esas sombras, ¿ok? Esto está maravilloso, así que si has estado experimentando experien experiencias, valga la repetición de la palabra, eh, si has estado viviendo experiencias que en tu mente parecieran negativas pregúntate pregúntale al a arcángel que te acompaña, pregúntale qué es lo que requieres aprender y te darás cuenta que Gabriel te va a estar mandando esos conocimientos esa sabiduría porque pues la verdad es que están listos para hacerlo porque disfrutan ayudarte y porque si tú les abres las puertas, bueno, van a ser un equipazo de vida en este mes vamos a ver cómo estás vibrando en el dinero para Virgo, noviembre de 2019 ¿Qué es lo que hay que decirle? Con todo nuestro amor Y apapacho Virgo, te encanta sentirte apapachado, apapachada Y eso es maravilloso, déjate, déjate querer Déjate apapachar En el dinero Muy bien, tienes la tierra de los fantasmas Tienes el jardinero gentil de cabeza o oh, muy importante en esa posición Y bien, tienes el estímulo de cabeza A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que crees de ti, Virgo? Fíjate que cuando salen estas cartas Encierra mucho deber ser en tu vida profesional también La tierra de los fantasmas se refiere a aquellas ideas mentales O aquellos sistemas o creencias en los que tú mismo tú misma ya te diste cuenta Que no estás funcionando, que se está estancando tu vida Y que es momento de ya soltar esa tierra de los fantasmas en el dinero puede ser que estés ante esta vibración de querer sentirte seguro o segura. Puede ser que estés manteniéndote en un lugar que ni te encanta, pero que como te está dando dinero, te aguantas. Porque crees, posiblemente tengas la creencia de que no eres capaz de hacer otra cosa diferente. O posiblemente te hayas quedado como en stand-by como eh, en congelación en el sentido de que no, no, no te has dado la oportunidad de actualizaciones no te has dado la oportunidad de estudiar cosas diferentes o de probar cosas diferentes que puedan eh, funcionar en el lugar en donde te encuentras es como esta imagen de aquel eh, no sé de aquel contador de los años 1800 y pico en donde se sentaba detrás de un escritorio y se pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la madrugada del siguiente día revisando y revisando sus cuentas sin querer dar, eh, mirar hacia otro lado es como hacerse viejito, viejito, día con día, haciendo las mismas cosas momento a momento añorando tener una vida de libertad, añorando tener una vida eh, de paz y tranquilidad. Sin embargo, nunca se animó a hacer algo diferente. Con esto te dicen, con este ejemplo tan sencillo y tan básico, te dicen, Virgo, revisa si, es tu, si esta está siendo tu eh, situación en este momento. Si te has quedado como... Oxidado en, en sabiduría, en conocimientos, en nuevas formas Es importante que las deseches y te abras a lo nuevo Y esto te lo dicen en el dinero, ¿por qué? Porque tienes el, el jardinero gentil de cabeza Hay mucha creatividad, hay muchas opciones que te han estado enviando Como para que te renueves en, en, en la parte económica Si eres empresario o empresaria también, hay muchas como... Gente que te llega como con ideas muy buenas, pero te da miedo como probar lo nuevo y, y, y como que bloquearas esas ideas. Entonces es momento, Virgo, de, de darle rienda suelta, de abrirle las puertas a lo nuevo, a la creatividad, a nuevas formas, a soltar lo viejo para darle eh, cabida a lo nuevo. ¿Por qué? Porque si tú, si tú te resistes aún a lo nuevo, va a llegar un momento en el que la vida misma tu energía misma te va, pa, te va como a, a mandar un como una alerta roja, ¿no? Y no por, el, por lo, el significado que le hemos dado al rojo, sino como para que, a ver, Virgo, es momento de que vivas la vida, es momento de que generes herramientas, de que generes productos, de que generes ideas, que te van a dar la posibilidad de expandirte económicamente y sobre todo de beneficiar a más personas. Suelta, libera tu creatividad, libérate de esas expectativas y de esas autoexigencias también en el dinero, Virgo Sí, a todos nos gustaría eh, tener como la certeza de que desde que nacimos hasta que trascendemos Todos los días vamos a tener el mismo dinero, el mismo ingreso o hasta más Nos gustaría tener esa certeza a todos los seres humanos Sin embargo, al no querer o al no abrirte a las nuevas propuestas Pues eso te va a llevar a estar como en un momento de quiebre, ok, entonces dale rienda suelta, es un muy buen mes para que te empieces a meter qué buenas opciones de conocimiento de mi área tengo para iniciar 2020, y vete sobre eso, dale rienda suelta a, a, a la creatividad, a lo nuevo, ok, siempre hay infinidad de formas en las que puedes generar ingresos, incrementarlos o empezar a generarlos, solamente deja de pensar o deja de vibrar en escasez, en pensamientos de escasez, del no puedo, no tengo, no quiero, no soy capaz, eso es nada más una ilusión de tu mente puesto que el universo, ese poder superior en el que creas te creo, de manera tan perfecta que eres capaz si tú así lo permites de recibir los mensajes para que tengas más y mejores ideas, vamos a ver cómo andas en la parte amorosa ese amor, mira ya por ahí salió una la primera, tienes la invocación mágica Virgo no te nos resistas a sentir vamos a ver fíjate que sentir todos los seres humanos sentimos sin embargo que Quiero decirte que a veces eh, esas ideas que alguien nos contó sobre que mostrar sus sentimientos o los sentimientos no es tan bueno, eh, realmente es falso y realmente es como quitarnos esa oportunidad de recibir hasta eso, el amor genuino. Entonces quítate esa idea, no te resistas. Ahorita te voy a decir por qué te lo dicen. Tienes cobrar vida y tienes oh la metamorfosis en relaciones. Eres el primer signo de todos los que hemos grabado ya que tiene la metamorfosis en, una, en sus tiradas. Felicidades. Vienen cambios maravillosos para ti, Virgo, en relaciones. Y esto es porque, primero, importantísimo que te permitas mostrarte tal cual eres, genuinamente. Eh, ser auténtico, auténtica. Okay. lo que estás sintiendo, exprésalo, no confrontes, ojo, a veces nos sentimos molestos, tristes, enojados, y no es la persona afuera la, la responsable de estos sentimientos, somos nosotros, sin embargo, eh, ante esta carga de emocional, de repente tendemos como a contraatacar, como a eh, confrontar, y lo único que sucede desde esa acción, que es del ego, desde el miedo, es que, como si nos topáramos con pared, y se, se hace un, te digo, me dices, te digo, me dices, te hago, me haces, me haces, te hago, ¿no? Y es un círculo vicioso que posiblemente no tenga fin, y eso te lleva a densidades aún más fuertes. Entonces, lo importante aquí cuando te dicen, muéstrate como eres, es, me estoy sintiendo triste, por ejemplo, ¿no? Se me rompió la uña y eso, aparte de generarme dolor, me dio tristeza porque me la pinté de una manera maravillosa. Me siento triste. Ah, ok, sí, me siento triste. Me permito llorar por mi uña. Me permito sentir esa tristeza. La saco. Le digo a ese poder superior o le digo a mi arcángel, ¿sabes qué? Échame la mano, llévate esta tristeza porque... Pues ya mi uña ya se rompió, entonces, pues ya no tiene caso, ¿no? Entonces, porfa, llévate esta tristeza, la pongo a la luz y ya, se va esa tristeza. De esa forma tan simple que te acabo de mostrar con la uña rota, la uña quebrada, es importante que reconozcas tus emociones, las sientas. Si estás enojado, enojada, eh, triste, te dan ganas de gritar, hazlo. No te lo guardes, porque tu alma en este momento te está pidiendo que le permitas expresarse en tus relaciones. ¿Ok? Tienes que cobrar vida. A través de esta expresión de emociones, es como tú te vas a estar dando la oportunidad de identificar cuáles son las áreas en donde requieres poner atención en tus relaciones. En la más fuerte que tengas en estos momentos, sea familia, pareja o amigos, eh, date esta oportunidad de ser honesto, de ser honesta, de ser transparente Te decía en un inicio que este mes es, un, es el mes del equilibrio Y para llegar al equilibrio hay que eh, entrar en esta evaluación En este auto-reconocimiento, en este amor propio De revisar, a ver, durante este periodo 2019, ¿qué he actuado? Ah, ok, ¿dónde he puesto atención? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? no para que te exijas sino para que identifiques y acciones y esto es lo que te piden también en relaciones si tú te muestras auténtico auténtica te darás cuenta cuáles son las áreas que hay que eh, ponerle amorcito no como estas eh, curaciones de amorcito de besitos de apapachos de, de de de entrega total ante esta según siguiente parte que tienes enfrente sea relación de familia pareja amigos porque vienen cambios muy importantes, cambios que se van a dar al reconocerte como una persona altamente sensible. Y estos cambios te van a permitir estrechar estas relaciones. Y ojo, al estrechar relaciones te dicen, no le pongas expectativas a lo que puede o no resultar. Estrechar relaciones en realidad es estrechar primero la relación contigo mismo, contigo misma para identificar que sí y que no estás dispuesto a dar y a aceptar, a recibir y a entregar, ¿ok? Es este equilibrio. Bien, vamos a ver qué tienen para ti, Virgo, eh, finalmente los arcángeles para ti en noviembre de 2019. Virgo, estoy muy emocionada, emocionada, emocionada porque... Este entrenamiento nos va a permitir entregarte mayor conocimiento, mayor sabiduría para que juntos nos ayudemos a sanar. Tienes el circo de una sola pista y con esto te dicen, Virgo, eres un ser muy amado, una persona muy amada. No estás solo, no estás sola. A veces tiendes a sentir que lo estás. Sin embargo, permítenos en este momento cerrando tus ojos y elevando esta frase al cielo. Yo, Virgo, les abro la puerta a mi vida para que juntos, en equipo, me muestren cuál es el mejor camino a seguir para avanzar al siguiente nivel de conciencia. Virgo, con esta frase te invitan a mantenerte en total y y absoluta confianza y certeza de que ya están acompañándote. De que no estás solo, no estás sola. Y siempre vas a estar recibiendo sus mensajes a través de canciones, frases, imágenes que te resuenen. Como que esta, estos momentos que decimos, ¡ay, esta, esto me resuena! ¡Esto como que le gustó a mi corazoncito! A través de esas sensaciones... Vas a estar recibiendo diferentes mensajes que te van a ir guiando sobre el camino a seguir en cualquier aspecto de tu vida. ¿Ok? Virgo, muchas gracias por estar aquí.